Muy buenos días a todos y todas. Eh, bienvenidos y bienvenidas a, este, a esta jornada especial bajo el título Género, Pobreza y Exclusión Social en España. Soy Héctor Colunga Cabaleiro, el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias y, y como una de las entidades que forman parte de, de APEN en España y que estamos en, en la organización de, de esta jornada del día de hoy, pues es un, un verdadero honor poder abrir esta ventana a un espacio de, de diálogo y reflexión como el, el que vamos a poder transitar durante las próximas, las próximas horas. Creo que es consabido por todos y todas que la situación que vivimos de brecha de género y desigualdad cuando nos referimos a, a las mujeres es evidente, es, es algo que, que se lleva constatando durante muchísimos años, durante muchísimos, durante muchísimos siglos y que lamentablemente forma parte casi de, de, de nuestra definición ¿no? como, como, como sociedad. Y es un reto que tenemos el, el poder ir revertiendo todo eso. Pero además en los últimos meses hemos vivido un contexto también eh, extraordinario, ¿no? un contexto en el que el COVID-19 ha, ha generado abierto una, una nueva realidad que de, desde las organizaciones sociales ya estábamos constatando, en la que la emergencia sanitaria y económica y social lo que ha puesto en evidencia es que esa brecha se ha ido agrandando eh, muchísimo más. ¿no? Eh, ante estas situaciones de, de urgencia que, que vivimos las, las sociedades, eh, lo que es necesario es no dejarlas pasar, es precisamente buscar momentos en los que nos anclemos, en los que nos juntemos, en los que escuchemos voces que nos inspiren y nos hagan, y nos hagan pensar y que realmente seamos capaces de, de revertir situaciones. No, no, habría, no habría peor situación de salida de, del momento actual que estamos viviendo que el no cambiar las cosas. Eh, creemos desde las, desde las entidades sociales, desde APN España, desde las distintas APNs y las organizaciones que la conforman, eh, creemos que hay un, un reto por delante y es el de reconfigurar, reconstruir, resetear toda la, toda la realidad social que, que, que de manera bastante deficiente se ha ido vertebrando en nuestro, en, en nuestro país y en nuestras comunidades autónomas, en Europa y en, y en el mundo. Cuando hablamos de, de, de mujeres, cuando hablamos de, de esta perspectiva de, de género, la situación todavía, como decía, es, es muchísimo, más, muchísimo más compleja. A lo largo de esta mañana nos van a acompañar cuatro, cuatro voces de, de cuatro mujeres que, que a través de un panel y a través de una conferencia nos, nos van, de alguna manera, a generar ciertos horizontes y ciertas reflexiones que creemos que son tremendamente, tremendamente importantes. Daros la bienvenida a todos y todas, animaros a, a seguir la retransmisión, pues, quienes lo estáis viendo en directo, pues eh, en directo, quienes lo veáis luego en, en diferido, que también os, os, os sirva y nos sirva para, para poder reflexionar. Y quiero presentar a, a una persona muy especial que también nos acompaña en esta, en esta bienvenida. Eh, ella es eh, Lola Fernández eh, Rodríguez, es la vicepresidenta de Desarrollo Estratégico e Incidencia de, de APN España y realmente es un honor que, que, bueno, que se haya prestado a acompañarnos en esta, en esta mesa de bienvenida porque ella nos puede contextualizar muchísimo mejor que, que yo eh, todo lo que va a pasar durante esta, durante esta mañana. ¿no? Ella es la presidenta de APN en la Comunidad Valenciana, Sarsa por la Inclusión, y además es, es directora de la fundación secretariado gitano en la comunidad valenciana una entidad que también tenemos aquí en Asturias y con la que trabajamos en red muchísimas organizaciones es licenciada en pedagogía por la universidad de Valencia y presidió la plataforma del tercer sector de la comunidad valenciana entre los años 2016 y y 2017. Además, actualmente, pues eh, creo, Lola, que ostentas una de las vicepresidencias, ¿no? Si, no, si no lo recuerdo mal. Sí, es. eh, sí. ¿no? Y además, bueno, pues desde, desde 2018, concretamente desde noviembre de 2018, forma parte de la Comisión Permanente de, de AP en España. Yo os voy a dejar con, con ella para que también nos dé la bienvenida y, y también nos, nos contesta y luego volveré para daros unas pequeñas... Pinceladas de recomendación de lo que va a pasar por durante esta mañana. Así que, Lola, muchísimas gracias y bienvenida también a ti. Muchas gracias Héctor, muchas gracias. Y muy buenos días a, a todos y a todas también y daros la bienvenida, igual que, que es mi compañero Héctor, a esta jornada Género, Pobreza y Exclusión Social en, en España. Y, y bueno, y muchas gracias también por, por vuestra participación y en especial a todas las ponentes de la jornada, a las cuatro mujeres que comentaba antes también, también Héctor. Bueno, género y pobreza es un binomio, por desgracia, cada vez más, cada vez más reconocido. Están cada vez más, más relacionadas a género y pobreza y durante la última década se ha utilizado con más frecuencia el término feminización de la pobreza. Hecho este que indica que está aumentando el porcentaje de mujeres que, que están en situación de pobreza. Tanto la pobreza como la desigualdad de género son dos formas de, de injusticia social, ya que perjudican los derechos humanos, el bienestar de las personas y su habilidad para vivir desarrollando plenamente su, su potencial. En nuestra sociedad, a pesar de que ha habido algunos avances en la igualdad de género, las mujeres estamos todavía en una posición desfavorable en muchos ámbitos y, por lo tanto, eh, tienen mayor riesgo de sufrir, de sufrir pobreza. Además, la crisis generada por la pandemia del COVID, como ya comentaba también Héctor, ha agravado, mucho las brechas de género y las desigualdades existentes en las que se enfrentan las mujeres. En ese sentido, desde APN vemos necesario promover esos espacios de diálogo y reflexión sobre el efecto de la COVID-19 en el mercado laboral, desde una perspectiva de género que permita analizar las principales medidas incluidas en el escudo social y su impacto en la situación sociolaboral de las mujeres que están en situación de riesgo de pobreza de exclusión. Por todo ello, consideramos muy necesario aplicar una mirada de género que ayude a identificar las formas y causas de la pobreza vinculadas al ser mujer y abogar por, por políticas apropiadas y medidas que puedan eliminar o prevenir esta desigualdad. Y es uno de, de los objetivos, además de, de lo más importantes, del Grupo de Género de APN España, que actualmente está conformado por 35 mujeres de las diferentes entidades que conformamos en APN. Y para poder analizar también en profundidad este tema, es fundamental el, el desarrollo de estudios aplicados que nos ayuden a conocer con precisión la situación en que se encuentran las mujeres. En esta línea, desde el año 2019, desde APEN España, en, AP en España se incluye eh, el desarrollo de varias investigaciones. Durante el año 2019 se desarrollaron dos estudios. El estudio sobre género, monoparentalidad y rentas mínimas en España. Y el estudio sobre estrategias para mejorar la participación, el empoderamiento y la defensa de los derechos de la mujer en España. Durante el año pasado, se trabajó en otro estudio, que fue el de género y pobreza, determinantes sociales de la salud y el acceso a servicios sociosanitarios de las mujeres. Y este año se está trabajando en una investigación aplicada, Nuevas Miradas, que tiene siglas, las siglas son Mujer, Igualdad, Rentas, Acceso a Derechos y Atención Sociosanitaria, que es un estudio sobre el análisis con enfoque de género de las medidas de escudo social adoptadas en el ámbito del empleo en el contexto de la covid y que está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y es en el que se enmarca eh, la presente jornada. Además también estamos trabajando en, en, en otro estudio que es el acceso al ingreso mínimo vital por parte de los hogares monomarentales en situación de pobreza con necesidades sofisanitarias. Este análisis con enfoque de género en las medidas del de, de escudo social incluye varias actividades que están vinculadas al desarrollo de, de una investigación principal y que se justifica por la escasez de datos desagregados por género con los que contamos en las estadísticas oficiales. Y el desarrollo metodológico pues, ha sido la elaboración, y está siendo la elaboración de ese marco teórico de la investigación, una investigación cualitativa poniendo el foco en las mujeres que han visto afectados sus ingresos o su empleo durante la crisis de, del COVID y analizando el impacto que ha, que ha sufrido la organización de esta jornada, también en la que participan expertas de diferentes ámbitos, como veremos después, y además luego se realizará una jornada de difusión de resultados de transferencia, que esto se realizará a través de, de streaming, de streaming. Se incorporará también al microsite de, de la EAPN un, un microsite específico de nuevas miradas en el que se pondrán abierto y a disposición de cualquier persona que pueda ver los productos de la investigación Además se desarrollará un plan específico con medios de comunicación y por último tendremos dos resultados que será un documento con los resultados y recomendaciones de la investigación aplicada que incluiría propuestas de mejora de las políticas públicas y posibles líneas futuras para continuar investigando y desarrollando la creación del conocimiento en cada uno de estos ámbitos. Y un documento divulgativo que se distribuirá entre las redes sociales y a través de la web de las buenas prácticas analizadas. Y bueno, por mi parte, nada más. Espero que la jornada nos resulte interesante y enriquecedora y que nos ayude a establecer medidas para romper, como decía, ese binomio, ¿no? que ya estamos tan acostumbrados como es pobreza y mujer. Muchas gracias a todos y a todas muchísimas muchísimas eh, gracias Lola eh, además a todo lo que todo lo que nos lo que nos has apuntado eh, debemos también tener, tener en cuenta no y, y muchas veces también se nos olvida no se nos olvida que existe que existe una ley que existen existen unos marcos que se han ido conquistando y que debemos y que debemos aferrarnos también a ellos para, para poder luchar con contra todo esto no además si, si no nos olvidamos, tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible y tenemos un pilar social europeo que realmente establece un horizonte en el que, en el que la igualdad no sea simplemente un deseo, una teoría, sino que sea una realidad. ¿no? Y, y con todo ese marco que tenemos supra, lo que, nos, lo que nos toca es ir llegando a lo micro para poder realmente ir revirtiendo todas, todos los contextos de vulneración, de exclusión, de discriminación, de desigualdad, que como apuntaba Lola, pues... Eh, Lejos de estar superados, pues cuando llegan situaciones como, como ha sido este, este último, estos últimos meses, todavía se agravan más ¿no? y queda como más, más evidenciado. Eh, por nuestra parte, animaros a que disfrutéis mucho de, de, las, de las dos sesiones y de, y de la clausura, que estará que estará mi, mi, compañera, mi compañera Elena. Es una oportunidad realmente, como decíamos al principio, para poder reflexionar, para poder detenernos ante toda esta locura de semanas y de meses y de año que, que llevamos vividos, porque es importante también coger perspectiva para darnos cuenta de, de, la, de la realidad no solo más inmediata que tenemos, y, sino, sino de toda la realidad que vemos y no vemos que nos, que nos rodea y que de alguna manera va condicionando las oportunidades que muchas personas, en este caso muchas mujeres, no están pudiendo, no están pudiendo tener. Eh, una última recomendación a todas las personas que, que estáis conectadas y es que entre sesión y sesión vamos a tener un minuto de, de impas eh, que nuestro querido realizador Carlos, que está al mando de todo esto y que está haciendo posible que, que, que salga todo como está de momento saliendo y como va a salir, pues eh, vais a poder ver unas pantallas que va a permitir un poquito el tránsito entre sesiones y sesión. Esto si estuviéramos presencialmente sería el tiempo en el que nos levantamos de la mesa, bajamos de ella y suben otras, otras personas a ocupar, a ocupar las sillas para, para poder escucharlas. Así que nada más, muchísimas, muchísimas gracias a las 85 personas que ahora mismo están conectadas y que seguro que se irán conectando más, más, más gente. Y por nuestra parte, por parte de APN España, por parte de APN Asturias, eh, daros las, daros las gracias.